Soy un inadaptado, no pertenezco ni a tu mundo, ni tampoco a tu país Viviré en alta mar, me voy a Granada, pa huir de Puente Genil Y me voy a Puente Geni, pa huir de Granada. Se si fueron los bandidos, llegaron los vendidos Si regalo un ramo flores estará podrido No cierro el hocico, soy un perro muerto y mastico Mi ra funciona con gasolina como un sipo el bomba que domino, me lo he cosido Aquí hay un armario con un micro, no un camerino Mi ausencia es frío y fui tu desconocido Soy quien está por todos aunque no estéis conmigo Basiles barra, rollo, rapeo, rapeo y te callas Te gano rapeando aunque me ganes en batalla Yo escojo la cruz pero por billetes doy la cara Esto es tabú, un sentimiento, el cuento de lava del ritmo, del ritmo al hoyo dejé de leer el libro, era un puto rollo Yo soy de otro rollo, rayo con gusto Si no me rayo me disgusto, quiero la razón de todo Injusto, me ofuzco y bujo, me quedo solo Me indujo en un pensamiento roto Y el toto me deja gusto sin pensar en nosotros Pienso en yo y solo yo Sabes lo que pienso porque lo digo Lo que mal pienso no, castigo y castigo No me como el orgullo por lo vivo, no Vinieron vaca flaca, ahí tienen los motivos Writer, necesitáis un mes pa' un single Y yo en medio minuto te quito lo que tiene Virgen Soy yo, Mata metiendo mi brazo hasta su laringe Solo son barras que jamás se corrigen Fumar, fumar, fumar, fumar, vale, vale?